A Yahvé y me ha respondido, me ha librado de todos mis temores. Vino hacia el cielo y veo nubes blancas. Parece que todo renueva su color. que transforma la más espesa y fría oscuridad Así si es el amor que nos dio así es que nos da su calor así es que nos dice no tengas miedo Miedo. Siempre estaré a tu lado. Yo nunca te abandonaré porque estoy dentro de ti. pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Miro la luz que ilumina tus ojos Dejes que pierdan su brillo y esplendor. Siempre habrá alguien que necesite de una sonrisa, un consejo, tu amistad. Ese es el amor que tú das. Si es que tú brindas calor Si es que tú dices No tengo miedo No tengo miedo Dios siempre está de mi lado Nunca me abandonará Porque está de mí, así es el amor que yo doy, así es que yo brindo calor, así es que yo grito, no tengo miedo, no tengo miedo. Está a mi lado Nunca me abandonará Porque está Dentro de mí Él siempre está Dentro de mí Y siempre estará dentro de mí